Yo espero amor, y me lo das Yo espero sonrisas, y me sonríes Yo espero caricias, y me estremezco Y quiero un beso, y me das miles Estás recostada sobre mí Vestida para una fiesta supuesta con un peinado de reina bella y sobre nosotros brillan las estrellas pero yo soy un completo desastre no sé qué hacer para ser el mejor para darte vida, para darte toda la vida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 me miras y en tus ojos veo amor Me hablas y siempre dices lo correcto Caminamos y siempre de la mano Nuestro amor siempre está dispuesto Y pasa el tiempo y no cambiamos nada Y todo va siempre a mejor aunque las circunstancias van a peor Nosotros lo superamos gracias a Dios Aunque las circunstancias van a peor Nosotros lo superamos gracias a Dios Yo espero amor y me lo das Yo espero sonrisas y me sonríe, yo espero caricias, y me estremezco, y quiero un beso, y me das miles, y quiero un beso, y me das miles.